eso un bueno ¡Es un Daniel! Sí. Es bueno. mm. no y saya porque Daniel! se Rakan ¡Ay, Vicky que me daba ese disparate. Yo no estoy viendo lo del ah, equipo. Siempre se pone mucho más para abajo. Me voy. Vivo? Arma dispara. No perdí ni un minion. Total. Concho. Al menos nos llevamos primera sangre que vimos. Espérate. War, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? concho. Concho, se lo pegó un minion en el cuarto básico. Cuidado, cuidado, sana. ¿Eh? ¿Qué es aquí, verdad? ¿Cómo aquí? ¿Cómo así? Real. Yo no tengo. No, no, no, Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. Bien. Bien. Y para dámela. Cerca de la torre. Ah no, los minions. Para dámela, vamos a construir. Construí, vamos no me doy. Ya deberíamos irnos. Bueno, tenemos visión. Guardear el arbusto ese que viene de la jungla de ellos, porfa. Eso es porque yo maté un minion con mi cu. Entonces. O sea, uno o más. Ok. Lani. Tristana, tristano. Tiene que pegarle mi culpa de rebotar al Kennen allí. El este D.S.A.N.E va a matar a Kenneth, literal, si pasaba eso. ¡Panteon! ¡Eh! Ya llegaste a y de directo. Ey, ey, qué está pasando ahí en, en el río todo ese. Eh, se están... no la sé, haciendo que mire el Pantheon. Ven, ven, ven. Ah, no. Hay un War ahí. No, pues cuidado, yo, lo cuidado. Puedo ser, lo puse mal. Hay una W para esa corrida y olvídate, vámonos. No tienen guar aquí. Vete Sí, que te están volviendo a Es que Kevin es fresco, él ve mi curre botando y sigue pegándose. Ellos tienen un guar ahí, Kevin. No yo sé. Estoy maticando aquí porque no quiero tan línea, pero de aquí me llega la stream. Llévate el cañón, ven. Este tipo se habla de comida, lo que te parece tanque. ¡Mira, mira, mira! Esa comida está haciendo menos ridículos, debe. Ah, porque. ¡Ay, hay Panteón de nuevo! ¡Ayuda, aquí atrás! Gracias, Kevin. Buena. Eh. ¿Qué? <risa> <risa> ¡Otiañe! Es mi idea. ¿Y ah, Sani? Ay, pero mira un panteón un fuerquecito ahí. ¿Por qué tú prefieres de aquí? Ayuda atrás. Eh. Oh, mira, la tetona me empujó. Teatro, ¿Y su plan la tristana me está dando por detrás, mira la vida que me dejó, ¿no? Pero ella me empujó, para que yo me escapara Sí, pero no, es malo, es malo Yo no he comprado el primer objeto, tú también... ¿Eh? Ok, no. Ah. no. borrar Allah. Oh no Cuidado con el horn Ah, porque es que viene la tribu ahora A mí no a mí me preocupa más el pan, perdón ese horn no hace nada no, Espérate, espérate, espérate. Yo soy mejor on que él. Ese chiquito se llama Chico Riquito, que, que tiene cuarto, Se compró el campeón con la skin y no lo sabe jugar. Y yo ahorré mi PI y me lo compré y él se jugará. Mira, mira, mira, mira lo que hace. Genio. Él tiene una idea buena porque él tiró una buena ulti, pero una no la puedo reativa. la retiro. Eh, ellos que están tan confiados porque el pan te manda seca, segurísimo. Se Panto no me hagan que con el tablo, ¿tú Sí <ríe> es un normal No se le peguen, no se le peguen Espérate, ¿qué tal la ahí? Ahí el Orn también Lo hicimos mal, lo hicimos mal ¡Panteon! Oh, ok, nice Nice doble flash Loco, pero el ya va a terminar y nosotros no lo vamos, a ¡Ay! Ya, Ani, no la logré salvar Ven, ven, ven, ven Ven, ven Ani, ven, ven, que tú quieres problema ¿no? O ten problemas Está muerta, está muerta Ay, ya no se si me tiene no... que pegas tú. ¡Lol! Loco, ese tipo se bruto yo me hubiese detenido para, para meter esto Cuida ven. con eso ¿Para dónde arriba? ¿En serio? ¿Para dónde hay una nada no más? genial ver, espérate, espérate ¡Oh! ¡No! ¡Un real! Ay, pero si yo aparezco una pena. Pero mira esa gente ¿Y ellos se van a quedar? Ay mira el Jax, el Jax lo quiere Y el panteón se va a quedar, encima El Jax tiene el acto, vete Todo para agua como loco como que oh. uh. ¡Ey! oye, tal, Ani? ¡El dios, oye, El oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, en fin, si no pues, lo por mucho, a ver, pero ya se Look at this dude! ¿Cómo yo me lleves tranquilo <risa> No, no, no, no... <risa> vete, voy a ¿Otra vez? ¿Otra, vez? ¿Otra vez? ¿Eso fue ya? Ok, Jax, what? Ahora van para allá ellos, y yo no tengo ulti. Ni modo, ellos ni siquiera se acordaban de que su sufría, hasta que ya se dijeron Ah, no, pero que te han terminado, vamos a hacerlo nada. Voy retrasados mentales. <risa> no te pegué tanto. ¿A qué sucedió el war? Ellos saben que tú estás ahí ahora. Eh, no ven acá, hay gente débil, eh Lo tiene, tiene Panko Ok, bloqueo, ok Ahora no tengo para estar. Ah. ¡No! Ah. ¡Murió! ¡Murió uno! Al menos Eso no va a durar mucho... Harry. ¿El dios y ese daño? ¿Qué? ¿Morí? Ella va a seguir enterrando. <risa> Ese tipo. Uh, que ven, Q. Yo nada no tengo. El ¿dónde, ¿Dónde cogió co para allá? La... ¿Tú que la... la... la... cogió por ahí? No alcanza ahí. Añe? era para allá. Ah, pero mira, te están. Sí Muriólo, que murió el Lord, murió el murió, murió, murió, su murió Va a morir ella también. Tiene maldad que lo hace ya. Venga, niña. ¡Ey, cuidado! no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no literal mientela borrar que.